Buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro informativo sobre eTwinning Erasmus. Eh, muchas gracias, secretario de Estado, directora general, responsable de programas europeos desde el INTEF. Es un placer contar con todos ustedes eh, y bueno, pues en este día tan especial de Madrid que es San Isidro y en este lugar emblemático para nuestra ciudad que es el Ateneo de Madrid. Eh, es requisito imprescindible llevar mascarilla, así que por favor llévenla, yo la quitaré ahora para que se me pueda entender mejor durante la exposición. Como habrán visto, lo que se ha anunciado en los días previos de esta jornada de convivencia en la familia europea es este mensaje. Somos eTwinning. ¿Qué es esto de eTwinning? Y por supuesto, pues hacer que... Que todos los implicados de la comunidad educativa, desde las AMPAs, educadores, profesorado, docentes, maestros y maestras, el servicio de inspección y, por supuesto, cualquier persona interesada en el, en el mundo educativo eh, pues eh, pueda participar en el día de hoy. Como habrán visto, se trata además de, en esta jornada informativa, pues habrá exposiciones de de modelos de referencia de compañeros y compañeras que han eh, obtenido un sello de calidad o premios nacionales o europeos que podrán ver en la entrada en los pasillos del Ateneo. Y bueno, pues eh, habrá en salas eh, acondicionadas momentos para el trabajo colaborativo, como no podía ser eh, de otra manera, trabajando eh, e twinning y, y, y esta manera de aprender, de forma consensuada, ¿no? Que esperamos eh, que bueno, pues, siga difundiéndose y que nuestra labor, eh, que esta pequeña semilla, eh, produzca sus frutos. Eh, eh, como ahora ya todos saben, eh, hay más de un millón de e en la plataforma y es un orgullo para todos. No me extiendo más, eh, simplemente me voy a centrar en la actividad de los talleres. Voy a reducir la pantalla un, un momento para que se pueda se pueda ver, con, con pues este sería el apartado, eh, que se trabajará, este es el orden del día, la fundamentación, análisis de la situación, contexto, que lo llevará el INTEF, y los embajadores, el entorno y Twinning Life, que es de lo que se trata esta, esta actividad tipo Skype Room, eh, cómo realizar búsqueda de una forma lúdico eh, por medio del juego, y, y bueno, pues... A, encontrar grupos que sean afines a nuestros intereses y después eh, ver cómo podemos mejorar eh, eh, en el desarrollo profesional eh, por supuesto ahora mismo hay una sinergia bestial entre eTwinning y, y Erasmus Plus luego cómo eh? puede, se puede trabajar compatibilizando estos dos, estos dos estas dos plataformas o, eh, europeas y las dice, y, Cuestiones que hay que tener en cuenta, como son licencias y reglas de etiqueta. Eh, a, como colofón y, y cierre de, de la jornada, que en principio durará mañana y tarde, eh, con un pequeño intermedio, eh, antes del almuerzo, eh, musical, como no podía ser de otra manera, eh, estando en San Isidro, y vamos a reducir un poquito esto para pasar a la siguiente página que es la que nos interesa que es la relacionada con esta eh, actividad del Skate Le llamamos la clave y bueno, si me lo permiten es la presentación de la página principal del portal y después dentro del portal como en streaming e Live hay una serie de herramientas muy interesantes que es, es sobre las que vamos a trabajar y que después explicaré eh, en, el, en, el, en el siguiente bloque temático. ¿eh? Esto es un, un, un añadido. Pues bueno, no me extiendo más. Eh, espero que no haberos aburrido mucho y feliz San Isidro. ole ¡Chipe! <ríe>